Eh, ...buenas noches, hace ya casi un año que desde Unidas Podemos en Coín ...tuvimos las primeras noticias de los proyectos de plantas fotovoltaicas en La Jara... ...en principio fueron rumores que iban circulando entre los propios vecinos... ...de que había eh, empresas que estaban ofreciendo un muy, un muy buen dinerito... ...por alquilar las tierras a 20 o 30 años para poner placas solares... ...se hizo público el primer proyecto, pequeño en comparación con lo que vendría luego... Pero atendiendo a esos rumores que circulaban y a que había muchas más fincas a las que les estaban ofreciendo contratos de alquiler o compra, nos opusimos a dicho proyecto pensando que era solo la punta del de iceberg y presentamos alegaciones en contra. Efectivamente, era solo la punta del iceberg. Empezaron a llegar más proyectos, tanto en Coín como en otros pueblos de la comarca y de la provincia, ...y comprendimos que se trataba... ...de una nueva amenaza para el territorio rural... ...por suerte no estábamos solos... ...había a lo largo y ancho de nuestra España... ...un montón de plataformas y colectivos... ...organizándose para intender, intentar defender... ...la lógica y el bien común... ...también en la comarca del Guadalhorce... ...surgieron estos colectivos... ...que desde el primer momento... ...vieron las cosas claras... ...desde Unidas Podemos... ...frente al modelo centralizado... ...de macroplantas fotovoltaicas... ...que nos quieren imponer... ...que beneficia... ...a las mismas multinacionales de, de siempre... ...apostamos por un modelo distribuido... ...de placas fotovoltaicas en los tejados... ...y en todo lo que ya está construido... ...autogestionado por la gente que vive en el territorio... ...a través de las denominadas comunidades energéticas... ...y preferiblemente... ...con una amplia participación pública... ...para, para poder conseguir esto... ...además de colaborar y participar... ...de muchos de los colectivos que citábamos antes... ...venimos realizando un intenso trabajo a todos los niveles de organización política e institucional, desde los ayuntamientos, pasando por las diputaciones provinciales, los parlamentos en las comunidades autónomas y el propio Congreso de los Diputados, incluso a nivel europeo. Ya lo decíamos en un comunicado anterior, no es la primera vez que la ciudadanía organizada se moviliza en estas comarcas, probablemente tampoco será la última. Pero queda claro para los escépticos y pesimistas que cuando se quiere y se intenta muchas veces sí se puede. Ya lo hicimos con los pretendidos pozos para la costa en la Sierra de las Nieves, con el Hospital Comarcal del Guadalhorce, con los campos de gol en Matagallar, con la urbanización en Barranco Blanco, con la presa de Cerro Blanco, con los tubos de Río Grande. Pero siempre, en estos procesos, tiene que haber gente valiente que dé la cara, que exija... ...que informe, que sea la chispa para la movilización organizada, popular y pacífica. Y en este caso hay que reconocerlo, la chispa la ha iniciado la Asociación Valle Natural Río Grande... ...con sus incansables Marisa, Rodolfo, Toñi, Eva y un largo etcétera, ojalá fuera más largo... ...un largo rosario de personas que han procesionado por los pueblos de la comarca... ...para informar a la ciudadanía y también a los alcaldes de la magnitud de lo que se nos viene encima, de los impactos que provocaría y de la necesidad de hacer frente común ante esta barbaridad. Aunque se ha conseguido mucho, como convencer a la mayoría de ayuntamientos de paralizar por un año la, la mayor parte de los proyectos, aún queda mucho por hacer. Para seguir informando y concienciando a nuestro ayuntamiento, grupos políticos, asociaciones, colectivos y demás de ciudadanía, la Asociación Valle Natural Río Grande organiza mañana jueves. 16 de septiembre a las 7 y media, en el mercado agroalimentario del Guadalhorce, en La Trocha, en Coín una interesante reunión acerca de los proyectos de macroplantas fotovoltaicas en el Guadalhorce, de la factura de la luz, de las posibles expropiaciones, etcétera Nosotros y nosotras, la gente que organiza, participa y colabora de Unidas Podemos-Coim, estaremos allí. Esperamos que el equipo de gobierno y todos los grupos políticos del ayuntamiento también estén.